Sí, mi nombre es Amador, soy de México. Sí, hace unos días llegamos aquí y la visión realmente cambió cuanto a la expectativa tenía un negocio que realmente podía ayudar mucho en la libertad financiera pero cuando llegué y conecté con el staff, entendí que la visión era no solo generar bitcoins y mucho dinero sino también había un propósito detrás que al platicarlo con el staff y Anatoly entendí que era algo que realmente yo buscaba desde hace mucho tiempo atrás. Acerca del producto de EasyBC, Realmente siento que es una necesidad de la población a nivel global, ya que estando en la era de información el día de hoy, es algo tangible ponerle un valor a la información, pues si nos volvemos solo al dos, no al 2009, cuatro o cinco años atrás, si tú y yo podíamos tener la información acerca de Blockchain o de Bitcoin o de esta criptoeconomía que hoy en día vivimos, podemos transformar eso en algunos o cientos de millones de dólares o de euros lo cual cambiaría completamente nuestra perspectiva. Entonces entiendo que el poder de la información y el valor de la información, más que nada hoy en día, puede cambiar el curso de la vida de cualquiera. Bueno, a, acerca del negocio, obviamente queremos crecer a nivel global y aprovechar el momento que tiene EasyBC hoy, que es algo que está revolucionando y más que revolucionar, está evolucionando la forma de hacer negocios. Pues está cumpliendo con el objetivo de fusionar dos industrias que anteriormente o probablemente podían estar no tan de acuerdo, que es la industria de redes de mercadeo, tanto como la industria real de blockchain y criptomoneda. Al hacer esta fusión, es una nueva forma de hacer negocios que entrega un producto que es una necesidad para la gente, pero lo hace sin ser centralizado. No dependemos de las decisiones de un gerente o presidente o CEO, sino que realmente es la comunidad quien decide y entrega esta información a nivel global, generando al mismo tiempo un ingreso para toda la comunidad. Como te lo comentaba anteriormente, mi deseo para la gente sería estar en la misma situación de claridad en la que me encuentro hoy en el cual entiendes toda la información que te dieron anteriormente, no necesariamente tiene que ser cierta. Y hoy en día estamos en un cambio, en el cual podemos aprovechar ese cambio, pero también podemos preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Entonces, para mí, más que el deseo de la gente, lo que te podría compartir, mis razones son dos por las cuales hacer Easy busy. La primera es muy sencilla, tener la posibilidad de tener una fuente de ingresos en bitcoins hoy. Creo que puede ser una diferencia en tu vida financiera muy importante en un plazo de 3 a 5 años. Y la segunda, que puede ser mucho más personal, es que desde hace muchos años atrás, desde que era joven, yo estaba buscando, no de forma rebelde, pero siempre una forma distinta de entregar el conocimiento hacia la gente. Creo muy conscientemente que el sistema educativo que tenemos el día de hoy no funciona para el momento en el que vivimos el día de hoy. Y creo que ECBC puede llevarle a la gente información que realmente la necesita para solucionar cualquiera de sus problemas, independientemente si su negocio es una pastelería o algo que tiene que ver con la industria automotriz o cualquier otra industria. Lo que te ayuda con la información de ECBC es entender el mercado y en el momento en el que estamos para que puedas mejorar en tu negocio. Por eso, de tal forma, mi conexión con ICBC o le podríamos llamar sueño, es poder ayudar a una plataforma descentralizada en donde todos participamos, de llevar la información a la gente de forma diferente de la, en el cual se dé un resultado, en el cual no necesitas seguir un sistema para obtener cualquier meta que tú quieras en tu vida.